Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola amigos, estamos aquí en la cocina de España Os agradezco a todos por estar aquí Hoy os tengo aquí para deciros Hola Catilore Gracias por estar aquí Pues mira, estoy aquí porque en este año 2019, quiero hacer un reto, y el reto va a ser, cual, según consiga mil suscriptores, donar a una ONG 50 euros, y la ONG se llama, espérate que <ríe> lo tengo aquí, a ver, Fundación Aladina, a esa fundación donaré 50 euros cada vez que consiga mil suscriptores. Y la Fundación Aladina es una fundación para ayudar a los niños con cáncer. Es una cosa muy bonita, así que es lo que voy a hacer. ¡Hola amigos! Os voy a contar lo que hace la Fundación Aladina. Tiene su historia. El fundador... ¿eh? Pues sí, muchas gracias, Katy. El fundador es Paco Arango. Y empezó a ser... Es el presidente de la Fundación Arandina. Arandina Aladina, Aladina. No Arandina, Aladina. Y es, desde, estuvo desde el 2001 siendo ayudando a los niños. Y en el 2004, lo que hizo fue fundar la, la asociación para ayudar a todos los niños con cáncer. Así que lo que haré será, cada vez, por ahora tengo, pues mira, os lo voy a decir, 2.400... Suscriptores. Cuando llegue a 3.000. Donaré 50 euros. Cuando llegue. A 4.000. Otros. Otros 50 euros. Así. Hasta, pero eso solo en el año 2019. Y todo lo que recaude. Con los anuncios. De... De, de, de Youtube, de Google, también lo haré, todo lo que done, será para la ONG, así que, así lo dejamos. La Fundación Aladina, es muy agradable, trabaja en el Olación, ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Pues la Fundación Arandina, como decía, Aladina, Aladina, que no es... No Allá también... Hola Lucía. Muchas gracias por estar aquí. A ver, os voy a contar un poquito la historia que hace. Paco Arango es el fundador. Y comenzó a ser voluntario en el año 2001, en el Hospital Niño Jesús. Y desde ahí no paró de ir todos los días a ayudar a todos los niños con cáncer. Y fundó en el 2004 la, la Fundación Aladina. Aladina, que no me confunda yo, que yo también vaya. Para acompañar a las familias y a los niños, en el proceso del cáncer, que eso es muy duro. Tienen una sala exclusiva para los niños para que se lo pasen bien y se rían. Eso es un lujo para de buena persona, para que se les olvide su enfermedad. Hacen talleres, actividades, etcétera, etcétera. Es un lujo de persona. A ver, está todo coordinado con la gente. A ver. Hacen apoyo psicológico a las familias. Que eso también es muy bueno. Así que colaboran con el hospital Gregorio Marañón de Madrid el 12 de octubre de Madrid, el Hospital Cruces de, de Vizcaya, el Hospital Universitario de Virgen de Avisaca de Murcia, el Hospital de Getafe de Madrid, Hospital Valle de Hebrón de Barcelona y en otros centros. Y todo contra el cáncer. Así que... Eso es muy bueno. Sí, en Madrid. acción A ver. Luego, las cosas que han hecho, los proyectos que han tenido, ha sido el centro MACUP que es para hacer trasplantes de médula. O sea, y que estén en un acogedor ambiente y colorido para que no sufran. Y con mucha lo, y con mucha luz. Otro proyecto que han hecho también ha sido la UCI Aladina en el hospital Niño Jesús. Que traba, trabaja a pleno rendimiento. Desde el 14 de diciembre de 2016. Así que eso es lo que haré. Cada mil suscriptores donaré 50 euros. Hola Cristina, ¿qué tal? Estoy aquí para hacer donaciones a una fundación de Niños contra el Cáncer así que así estamos bueno muchas gracias a todos por estar aquí y desearme suerte reto a todos los youtubers a que hagan lo mismo a ver si hay suerte y cada, un, cada youtuber lo que tiene que hacer es donar a una ONG. Así que ya sabéis. Adiós. Adiós, Cristina. Adiós, Katy. Adiós, Sion.